Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de Fomento al Cine Mexicano. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y que se quedaron hasta el final. Pues vamos a platicar un poco del, de todo lo que fue este proyecto. Eh, Michael es el director del festival. Eh, los, les, las artistas invitadas de esta noche son... Francisco Cerna. Gracias. Tenemos también a Michael, que es el director del Festival Ultracinema, Basilia Madrid, que nos acompaña desde Mexicali, Samael, que nos acompaña desde Ensenada, Laura, que nos acompaña desde Colombia, todas, todos y todes, este realizadores, directores y directoras de la película Simón del Desierto. Eh, yo comentaba hace ratito al inicio que este fue un proyecto pandémico, eh, que se, se dio a partir de ahí y de una serie de talleres eh, sí. en la que Micha serie de talleres que Michael Ramos Araizaga sí. impartió sí. este yo invité a Micha en la oportunidad que también igual que él y, y, el, y el maestro Bond, se estaban volviendo locos en la pandemia pensando qué íbamos a hacer con nuestras vidas y ellos pensaron en dar talleres y yo inventé, yo in, yo intenté invitarlos a dar talleres, entonces eh, tuvimos una serie de proyectos aquí en Tijuana que se llamaron el laboratorio de prácticas Poscine cine en un festival que terminó siendo una mal, un mal sabor de boca, se caló, no voy a decir el nombre, pero ahí este, Micha nos acompañó e impartió el taller de eh, reapropiación, manipulación artística de archivos audiovisuales. Y pues como, vari, como alguna de las actividades programadas en estos talleres, eh, Micha le dejó a varios de los alumnos a que hicieran una tarea. Y la tarea era reapropiarse de alguna de las ah, escenas de sí, Simón del Desierto sí, para ah, poder hacer ah, esta película de reapropiación. Eh, Micha, no sé si quisieras contarnos un poco al respecto y después ya ah, hablamos todos. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, pues agradecerles a, a, a todos los presentes, los asistentes y los presentes aquí en las ventanitas, a todo el, el staff de la Casa de Cultura de Tijuana que pues nos dieron las facilidades para poder hacer esta función. Agradecemos muchísimo con todo el corazón a Yadira, que pues se movió, se movilizó para hacer una edición, eh, eh, Pues iba a decir tijuanense, pero no, en realidad es... Baja, bajo californiana no sé cómo se diga, pero bueno, toda la gestión que ha hecho Yadira ha sido brutal y pues bueno, agradecerle muchísimo su, su trabajo y sí, pues efectivamente como dice Yadira, en el 2020 cuando la pandemia pues empezamos a investigar, a tratar de hacer cosas ahí para no volvernos locos y tuve la suerte de dar varias veces eh, el taller y pues en cada una les decía, ¿no? Pues como dejarles de tarea un poco la, la cuestión de, de crear una pieza pensando en utilizar imágenes de, de Simón del Desierto. Entonces, eh, incluso, no sé si, no, no recuerdo si Laura tomó el taller, me invitaron para, para Colombia, la, la Ministerio de Cultura de Colombia me, me invitó, dimos el taller ahí, dimos el taller en el Festival Muta de Perú, y al final decidimos eh, hacer una convocatoria abierta. Creo que más bien fue ahí donde, donde Laura se, se sumó. Y, este, y entonces, pues bueno, de ahí de ahí surgieron trabajos muy, muy, muy bonitos que los, les dije, pues bueno, vamos a juntarlos, vamos a armar una película colectiva. Y, y la verdad estoy muy contento con el, con el resultado. Ha, ha, ha estado paseándose por ahí. La, la, me la han pedido de, de muchos lugares, lo cual está... Está súper bonito. Y este, y bueno, pues ya, ya la, la, la llegó la oportunidad de, de presentarla ya, que casualmente hay, ahí en la zona pues hay tres de los de los participantes, y, y pues de ahí surgió también la, la, la idea de hacer esta, esta reunión virtual por allá. Y pues bueno, gracias, gracias de nuevo, y más bien que hablen los, los artistas, ¿no? Y si quieren y si todos están de acuerdo, a mí me parece que deberíamos de empezar con Francisco, que nos acompaña aquí el día de hoy. Así que, pues no te voy a dar el micrófono porque, no, porque esto se pone loco. <risa> Hola a todos en los medios digitales. Micha, más no está por ahí? Disculpen, no alcanzo, Basilia. Basilia. Sí. Samai. Samai. A todos, Laura. a todos, saludos. Eh, este, este, bueno, esta muestra es muy especial, porque pues sí fue un, un trabajo pandémico, como dijo Yadira al principio, sí fue algo que hicimos, yo creo que todos queriendo no volverlos locos, todos los que somos creadores, de alguna manera, eh, del de la música, del del texto, del de la imagen, pues eran tiempos difíciles, y de alguna, por algún milagro de la vida, no sé, de internet, llegué a este curso, que yo no sabía de dónde era, no sabía si eran de Tijuana, de, de México, no, no sabía de no, dónde era, pero me ayudó mucho a salir de la caja, ¿no? De, a, mí, a mí, pues, me gusta mucho crear imagen, como fotografías, y fue una etapa muy dura, ¿no? Como estar encerrado, eh, cuidando a los familiares, creando con lo que se puede y este curso, este taller me dio la oportunidad de crear algo desde... algo ya previamente creado, ¿no? en este caso la obra de Luis Buñuel eh, esta película de Simón del Desierto nos dio mucha pauta para hacer nuestras propias versiones y en lo personal pues un homenaje a la vida que había llevado la primera parte de mi intervención con, con una música que me había acompañado ¿no? a, a, a lo largo de mi juventud, por así decirlo. Eh, la segunda parte... También un homenaje al cine mexicano, porque es una cumbia rebajada <risa> eh, En ese tiempo acaba de salir la película de Ya no estoy aquí, de, de este chico que va a Nueva York, que tiene muchas situaciones. Pero me gustó mucho el tema de, de la, lo que hacen con la música. Entonces ahí también yo puse en mi obra ese pedacito y una, una última intervención musical, bueno, de sonidos, con los cuencos tibetanos, que es un homenaje a mí mismo porque pues estuvo duro el encierro, es como, esa vez no podía dormir, hay veces que tenía, o sea, es, es la parte más humana de, de mi video, eh, pues lidiando con contigo mismo, ¿no? Con, con querer dormir, con no estar encerrado, con esas cosas duras. Que todos pasamos en pandemia, pero viéndole el, el, el trabajo de todos mis compañeros, mis compañeros, estoy muy contento porque, pues es un cine diferente, es un cine que podemos crear desde casa, apropiándonos de nuevos discursos, y estoy muy contento de estar aquí, para que poco a poco se vayan llenando las almas. Esperemos que sí, aquí estamos difundiendo la palabra de la reapropiación. Sí, sí, sí. A como de lugar. Pues eh, antes de que empezaran los demás, me gustaría pues, saber un poco también, igual de ahí partimos a la plática y si alguien tiene alguna pregunta, por favor, pero interrúmpanos cuando gusten pero sí más bien como desde dónde parten, ¿no? porque no todos vienen de la realización cinematográfica, como lo acaba de comentar Francisco, como si pudieran responderme como, bueno, ya nos contaste un poco como, eh, cómo fue que llegaste al proyecto o sea, a través de este, de este taller y también como desde dónde partes tú como, pues como persona, ¿no? porque bien comentas que eres una persona creativa, y que necesitaba seguir creando en el encierro, pero ¿eres realizador audiovisual o es de, en qué rama tú podrías decir que...? ¿En qué me desenvuelvo? Bueno, yo soy fotógrafo, eh, produzco contenidos para, para marcas, pero sobre todo lo que más me interesa es la industria musical, es donde yo he estado desenvolviéndome más, y últimamente pues he producido... Eh, ¿sí, sí, ¿cómo se dice? Eh, he estado en la producción de algunos proyectos audiovisuales y me interesa mucho eh, pues la creación de cine, ¿no? también, o sea, la, la creación de videoclips eh, Actualmente, pues, me dedico más a la foto de conciertos Super. no sé si alguno de los asistentes quisiera preguntar algo entonces nos podemos ir, quien quiera, ya. Laura, de pronto, la que está más lejos, muchas gracias por acompañarnos. Este, Si quisieras comentarnos un poco como desde dónde partes tú y cómo fue que te enteraste un poco de, de esta convocatoria que te hace ser parte de esta película colectiva el día de hoy. Bueno, hola, buenas noches a todos, todas, todos. No sé qué tan bien se escuche, intentaré hablar fuerte y claro. Eh, mira, yo conocí a Michael en un seminario, de, eh, en, una, en un taller de reapropiación que eh, hizo sí. el, el Ministerio de Cultura acá en Colombia, en, en un proceso como de crítica de cine, que es, es un poco eh, como un área muy cercana a mi trabajo. Yo soy realizadora audiovisual a Mateo, y en la reapropiación para mí era un bicho raro. Y como que me conecto con, con ella por primera vez con este seminario que da Michael, y luego veo la convocatoria por redes sociales. Y me pareció muy interesante, yo creo que, que siguiendo un poco lo que decía el compañero ahora, era un momento... Es? extraño y como que en, en medio de esa condición amateur, eh, para mí el, el primer acercamiento a la realización audiovisual pues fue la cámara ya cuando entro a un programa de edición pues empiezo como a expandir esa, esa idea y esa relación que tengo con las imágenes pero la propuesta que, que planteaba la convocatoria pues era demasiado provocativa porque y además muy muy idónea para ese momento que estábamos viviendo a nivel global. Entonces me sentí demasiado convocada, sin haber visto la película de Buñuel, a, a intentarlo. Y, y bueno, ya tuve como un proceso muy personal con la película y, y, y sin quererlo como una metodología para entender esto de la reapropiación y poder hacer un aporte desde mis preguntas personales, desde el estómago y lo que allí surgió al ver a, a, a Simón, a Buñuel. Y, y nada, es como desde allí que, que parte esta experiencia que debo decir que se ha dejado ir. O sea, de, de por sí que he, he tenido como contacto con a algunos procesos, también convocatorias, que ha hecho Ultracinema y eso ha despertado en mí una necesidad como a, a seguir... Y ya ando reapropiándome de todo, reapropiándome de, de mí misma, del archivo personal. Y ha sido, ha sido una experiencia demasiado eh, excitante, eh, tanto como por poder subvertir ciertas miradas sobre ciertos contenidos, películas o videos, como poder asumir el archivo como algo que está vivo. Entonces, yo estoy en el camino, muy agradecida con Ultracinema, por este lugar, por este espacio, pero en general por haber provocado como que esa semillita naciera y ahora ya pues anda sola. Podemos declamar una poesía, este, hablar de algo. Eh, <risa> Nos estamos escuchando... O estamos perdidos en el espacio. <risa> Creo que perdidos en el espacio. Bueno, eso es parte de las características que hace ideal a, a ultra cinema es la experimentación. Desde, en realidad, lo que no queríamos decirles a la gente que nos está siguiendo. Esta es la película. Viva, viva, es que esto es parte de una eh, reapropiación del espacio virtual y es una forma de... de, de Empezar a construir otras poéticas posibles, otras narrativas desde la alteración del StreamYard eh, Ultra Cinema vía, este, vía en vivo. Estamos deconstruyendo otras posibilidades y reconstruyendo otras posibilidades, otro mundo posible. Ya estamos haciendo aquí colaboraciones entre Cali y Mexicali, este, el juego de, de palabras y bueno. Eh, uh -huh. Creo que nos quedamos nosotras cuatro sí. y, bueno, no sé si, si tenga algo bueno que decir, si nos estamos viendo a través de las redes de ultracinema, lo cual debe ser muy divertido para quien quiera que nos esté viendo. Uh -huh. este uh -huh. Y, bueno, este samail platícanos un poquito lo que se reconecta a los demás eh, de, la, de la experiencia contigo con, con, con Simón con, con Simón Simón Simón Simón Simón, Simón. Simón. Oh. Eh, bueno y de, a ver cómo empezó eh, yo Ultracina bueno Ultracima ya lo, ya lo seguía pero nunca había como que nunca había tenido esa cercanía por esas cuestiones de las distancias no yo vivo acá en pues sí en Baja California y pues el festival siempre se proyectaba, ya sabes, clásico, en México, Guadalajara, como que ese circuito, ¿no? De, de, a, al sur de, de, de. Bueno, más en el centro, ¿no? Del país. Y nosotros que estamos acá en el norte, pues como que siempre esa lejanía, ¿no? Y luego volví a conectar otra vez con el festival. Eh, cuando vino, yo estaba trabajando en un cine y llegó y en el cine tonalá y entonces él estuvo ahí entonces como que otra vez tuve ese como que el acercamiento con el ultracinema, no ya estás con lo de la pandemia pues hubo es, es bueno eh, del confinamiento no de la pandemia no del confinamiento este fue creo, creo que fue como algo bien interesante no que hubo como que todo mundo andábamos acá bien bien matrix no adentro y hubo un montón de, de, de, de cursos, talleres, ¿no? Entonces yo tomé uno en el, el ultracinema y de ahí empezó como el contacto con Micha, después este, estuvo con, en este festival que dijo Yadira, ¿no? Aquí en Tijuana. Y este, a partir de ahí, y yo, yo traía, yo hago fotografía también, cine, entonces eh, viene como esta cosa de... de, de o sea, como que ver otras partes ¿no? del cine o como otras formas de, de aproximarse a, también a, a las imágenes y, y al archivo, bueno, y a todo en general, ¿no? Entonces, eh, de ahí viene ¿no? también como este interés, me encuentro con Ultracinema y luego de ahí es como que ha sido como que una bola de nieve, ¿no? También y ha sido muy interesante, eh, como que todo este panorama que abre, ¿no? Y, y sobre todo que es eso, ¿no? Que, que el cine experimental que es, es, es eso, ¿no? Son es cuestionamientos al mismo, al mismo cine, a uno, como, ¿no? Este, y eso es una cine interesante, de ahí vi la convocatoria y pues me llamó la atención, este... Y, y, y de, también yo, este, también fue como que un proceso bien encurada, porque también de los procesos de... de de que tiene para hacer una película del que menos había estado yo antes era en la edición entonces también bueno yo tengo ya rato también trabajando en un documental entonces eh, también un poco como que lo vi como para empezar a ejercitar esta cuestión de la edición de no de, de, de, de, de agarrar las cosas sin miedo entonces también como ese tipo de cosas también como que lo vi también como un ejercicio ¿no? este y y pues Simón, y también como esta cosa me gusta que dejar de romantizar también el cine, la fotografía, las artes en general, bueno, todas las academias en general, ¿no? De que esa postura rígida y de que no sé qué. Eh, y también como eso del cine también, eh, pues en que dejar de romantizar uno, también como poner siempre como en un pedestal a la gente o okay. que, ah, es que es Buñuel, es que es Figueroa, es que sí, está curada, pero pues también es, no, no. sí, es como eso, como que eh, siento como que ese tipo de cosas también lo limitan a uno, ¿no? En la creación también, ¿no? Y a la hora también de hacer una crítica, a la hora de que, ay, es que cómo voy a criticar a tal fulana persona, ¿no? Entonces también es, es como ir aprendiendo a hacer ese ejercicio de de dejar de, de romantizar, ¿no? Eso, eso, me, me gustó mucho eso. Pues, un poco, siguiendo con la canción de Simón, <ríe> que no es Simón del desierto, pues no, no podemos desafiar a la naturaleza. Estamos dialogando nosotras, nosotras tres, y pues, un poco a mí me pasa... Yo vengo de la, de la producción audiovisual, soy artista multidisciplinaria y justo también atraviesa la pandemia y llego a, a, a, la, a la posibilidad de la reapropiación a través de, de estos encuentros que, que se generan a partir de, de las acciones que hace Yadira para unir al maestro Bunt y a, y a, y a Michael Ramos, que son unos cracks en esta en esta aventura de, de la reapropiación y bueno justo eh, mencionaba ya de ir a por la tarde que imagínate poder hacer una película a, a, a, a, a diferencia tuya este samay eh, decía imagínate tener a gabriel fiero de fotógrafo y a ya silvia pinal de, de actriz principal no este y poder darle la vuelta a a, a los cánones establecidos de, del cine, de lo inamovible, de las historias que ya están ahí y que se vuelven eh, una tradición y que, que no se puede jugar con ellos y darte cuenta que puedes tener la, la posibilidad de construir otra poética con ellos y que sea la propia, ¿no? Y bueno, dentro de, de lo que... Yo, yo sí me pude imaginar tener a Gabriel Figueroa de fotógrafo y fue maravilloso porque mi tema, mi, mi pieza se llama Carne Radioactiva y justo tenía mucha nostalgia de, de trabajar con la pantalla como espacio coreográfico que es una de las, de las unidades de aprendizaje que imparto como, como docente que es videodanza también, también es conocida como videodanza y tenía esta nostalgia de, de poner a dialogar cuerpos en, en, en el espacio. Y justo fue lo que hice con, con Cana Radioactiva, que es este diálogo en las, en la, en la escena, en las dos escenas finales en la que la muerte llega a, al púlpito casi donde está Simón en el desierto, ¿no? Cuando está en, en, en, en el desierto arriba, en, en alejado de, de, de cualquier contaminación. Y ahí empieza mi, mi diálogo, pongo a bailar a Simón con el diablo desde, desde que se acerca y lo toca en el, en el desierto y justo juego con, con los diálogos, poniendo diálogos que no son de esa escena en el que Simón pregunta, ¿cómo se baile? cómo se llama ese baile? Y el, eh, el diablo le contesta, carne radioactiva, es el baile final, es el baile final. Y lo meto ya a, al... A la escena en donde están bailando y en donde, pues, es el momento climático en el que el diablo grita de explosiones, se supone, pues, que ya es, podría ser el último baile, y en ese momento, quizás sí, podría ser el último baile de todos, ¿no? Porque era un momento de mucha incertidumbre, no tan catastrófico, pero era un, en un momento muy temprano de todavía no, no poder salir de, de muchas cosas que ahora de, ya sabemos en cuanto a cuidado de la... De, de lo que en ese momento era invisible y nos tenía en casa y fue muy sanador también ¿no? este ejercicio de poder crear desde casa sin tener que salir sin tener que depender de, de otras personas para poder construir tu propia y hacer visible tu propia necesidad, tu pulsión creativa, tu pulsión de construir algo que ya está estable, que ya está hecho, pero que de alguna manera también por eso surgen las vanguardias, ¿no? Me entendí mucho en este proceso, porque es que surgen las vanguardias, cuando dices, canon renacentista, que dice Malevich, y nos presenta la obra de, de la Gioconda de la en la que la tacha dos veces, ¿no? Eh, y dice, yo como suprematista ya no me interesa tu canon eh, renacentista y darle seguimiento a, a, a toda esta obra ahora, ahora a mí lo que me interesa es el color y la, y la forma y ahí tuve así como una epifanía no quizás si me estoy poniendo muy hardcore pero es que en esos momentos sí eran momentos de reflexión dura no yo decía bueno es que así se siente este momento en, la, en el que dices tu canon de director, de, de belleza, de estética, de lo que tiene que ser, de la progresión dramática, de cómo tiene que obedecer a, ca a cada secuencia, a cada plano, las lógicas y las dinámicas de lo que vamos a hablar, ya no me alcanza. Y ahora tengo la oportunidad de retomarte y de decir, quiero tener un diálogo contigo desde una necesidad, desde una pulsión creativa que me atraviesa y, y te voy a utilizar para construir algo que me represente, para, que, para construir algo de lo que tú me propones, de lo que fue tu canon, de lo que te convirtió en lo que eres, pero que no me representa a mí. Y bueno, un poco también reapropiarse viene ya y es, es un resignificar es un hacer tuyo y regresarlo desde, desde la subjetividad que eres, ¿no? lo que nos atraviesa, también las narrativas, todo lo, que, todo lo que narra, todo lo que la imagen nos platica, la huella, la imagen archivo, todo lo que desde el lugar, el momento en el que fue creado, también podríamos hacer un, un, un, un conversatorio sobre... ¿Qué fue la, la, el estar dentro de, de, de este periodo tan especial en la historia de la humanidad? Tratando de encontrar otras posibilidades de resignificarnos como creadores en un momento en el que pensaban que, que, que iba a estar muy lejano el día en que pudiéramos volver a estar frente a una cámara o frente a un, a un grupo. Y nos dimos cuenta que ni siquiera era necesario para poder seguir con la, con la construcción de, de nuestros discursos, que teníamos también ahí un archivo al que podíamos revisitar, que si no era Simón podían ser otras eh, las, las posibilidades discursivas, y pues en mi caso también fue empezar a explorar en el archivo personal y reapropiarme y resignificar muchas de las cosas que ya había trabajado, no al tiempo que estaba siendo consciente de empezar a hacer registro desde el encierro de lo que estaba pasando. Pero bueno, creo que ya hablé mucho y carne radioactiva al final también, eh, la narrativa sonora la respeté en cuanto a la base de, de la música final, pero sí empecé a jugar mucho con, con, con este diálogo de cómo se baile ese baile, es el baile final, es el baile final, carne radioactiva, es el baile final. no También empezar a jugar como con los loops del sonido y otras posibilidades de dimensiones sonoras que pues que, que obedecían a esto, a la posibilidad de una experimentación que, que, que le venían bien a, a esta danza que, o a este diálogo de baile que, que quería construir. ¿no? Finalmente, pues armé una coreografía eh, en. en digital que no podría haber existido sin el maestro Figueroa y sin, y sin Buñuel, mis, mis compañeros de viaje, mis compañeros, mi crew de creación fueron estos chicos de este así así gentilmente, ¿no? No sé qué otra cosa quieran compartir porque yo soy un peligro hablando, de verdad, este a veces no sé si tengo cosas buenas que decir o si me encanta sentir el placer del eco de mi voz en el cerebro resonando, pero también pues me gustaría saber un poquito más de lo, que, de lo que ustedes atravesaron, de lo que vivieron, si quieren agregar más. Mira, a mí me, me solla mucho escucharte eh, como esa manera en la que te relacionaste con la obra, porque de repente, claro, hablabas como de ese lugar de la subjetividad en la reapropiación y todos partimos de algún sentir, de alguna pregunta para establecer un diálogo con Simón. A mí, mi obra también se llama Carrera Radioactiva, estamos ahí, conectadas, Basilia, eh, y, y me parece muy, desde que la vi, eh, cuando vimos como la primera, la primera vez pues, que vi eh, la compilación de, de todas las obras, me pareció muy interesante que te hubieras situado en el baile, porque fue algo que yo, que yo no agarré, entonces eso tiene que ver con tu locura, con tu camino, con tus preguntas. Eh, antes de contar un poco de dónde sale mi pregunta, ahora que decías como mi crew fue eh, Silvia, mi crew fue eh, Buñuel, que siento que todos vivimos un poco ese crew en la intimidad, me parece también muy soñado encontrarnos ahora y ver que aunque esos equipos se dieron muy en cada hogar, en cada, en cada espacio, ahora hay una obra que nos reúne a todos, que reúne todas esas espacialidades y que igual conforma un crew. Eh, entonces eso me, me soya mucho de la reapropiación, así como la planteó pues este proyecto, ¿no? De, de unir muchas miradas allí. Eh, y, y creo que, que sí intenté como pillar desde qué lugar cada, cada corto entabló su relación con, con, con Simón del Desierto, en mi caso. Yo lo que hice fue como, claro, la reapropiación era algo muy nuevo. Yo decía, pero ¿cómo lo hago? No tengo ni idea cómo se hace eso que agarro, o sea, como que me sentía muy limitada, yo misma, ¿no? Entonces, el primer ejercicio que hice fue escribir sobre la hora. Vi Simón del Desierto y escribí sobre la hora y encontré un texto hartísimo, <risa> aburridísimo, pero que tenía unas preguntas que, que partían de mi estómago y de lo que a mí me, me tocó la hora. Acto seguido, empecé a quitar, a borrar, a tachar, como todos estos, todas estas palabras que tienden a, a seguir este, este destino comunicativo y utilitarista del lenguaje y dejar las palabras que por sí mismas ya estaban teniendo como una dimensión performática, una dimensión plástica. Y, y en mi caso particular, pues, digamos que, si bien yo siento que, que la mirada feminista, por llamarla de alguna manera, nos, nos ha atravesado como, como mujeres Toda la vida la conozcamos o no, pues yo camino con ella hace relativamente muy poco. Eh, pero lo que me encontré fue eso, mi, mi, mi lugar de, del dolor de estómago que se generó ahí tuvo que ver con la mujer como tentación. El cuerpo de la mujer y el deseo de la mujer como tentación. Entonces, eh, cuando yo tacho todas estas palabras como útiles y, y veo las que se quedan, que son las que aparecen eh, a modo de voz en, en la obra, pues me encuentro con que hay un, una necesidad de, de dialogar con, con, esa, con esa visión que se plantea allí sobre el cuerpo de la mujer. Me pasa algo y es que sin que yo haya tomado esta decisión de una manera como muy consciente y muy determinada, en, en las obras que, que me he permitido realizar, siempre he trabajado con mujeres. No fue una decisión que yo tomara, solo ha pasado, creo que tiene que ver con una pregunta conmigo misma que se ha intentado resolver en las diferentes obras y esta es la única en la que aparece un hombre y aparece justo para dialogar con esa mirada masculina sobre el cuerpo femenino, sobre el cuerpo de mujer. Eh, como estaba tan tímida con la reapropiación, porque yo veo el trabajo de Asile, y a mí me parece tan maravilloso como de verdad te reapropias de las imágenes, para mí fue muy miedoso reapropiarme las imágenes, yo lo que intenté fue a como generar unas imágenes performáticas a partir de lo que yo estaba viendo allí, a partir de una reapropiación de mi archivo personal, eh, que, que digamos era, era como esa parte de ese archivo que no tiene un destino, sino que, que, que grabas porque sí, que no es para nada en absoluto, y empecé a encontrar allí un camino, um, y la única, el único momento en el que me arriesgo a utilizar imágenes propias de la película es... Mis gatas se están peleando, qué pena. Es en el momento final en el que el proyecto de la película y eh, mm, mi sombra aparece bailando junto con eh, Silvia Pinal hacia, hacia el final, pues con ese ritmo, ¿no? Y, y por eso me conectaba mucho esa locura tuya del baile, porque aunque yo no la vi, no la sentí, sí aparece allí de una manera muy intuitiva, porque era mi manera de decir, y, y aparezco en bola, pero estoy en la sombra porque no, no tengo como tampoco esa, como sí, como ese impulso, todavía no lo tengo, pero sí era como manera de, de dejar parte mía en esa necesidad de decir, ok, Buñuel, eres muy áspero, y, y hay muchas cosas increíbles en esta película, y claro, una fotografía increíble, y un trabajo, y una técnica, y cualquier cantidad de cosas, pero esto me pica, y, y como cuerpo de mujer, quiero estar allí. Esa fue manera, no sé, Isamagel, ¿cuál fue tu pregunta? Eh, pues igual, creo que fue, de hecho, sí fue como algo muy, muy similar, porque igual yo uso, de hecho me centré en, el, en la, esto de la fiesta otra vez, <ríe> la, la, última, la, la última secuencia, pero eh, sí muestro gente bailando de hecho se, se escucha ahí de fondo también un lo de la ah se fue el eh, un audio de, de cuando asesinan a Colosio así como que lo de la culebra este eh, bueno Colosio era un Laura era un un, bueno, un aspirante no a, a, a, a presidente aquí en México con los noventas no no exactamente si ¿sí fue que en 94, creo que fue, ¿no? Sí, no, no sé si sí, tú. Bueno, ahí está el, el dato. Eh, y, y también era un poco. Eh, cuando yo la había visto hace mucho, la película, entonces estarla como viendo, viendo. Y, y eh, comienzan a aparecer, ¿no? Un montón de cosas, aunque. Eh, sobre todo esto de, de. del personaje de Silvia. Como esta cosa también que se me hacía como súper rara de, de, ay, pero ¿por qué esto va a ser el diablo? O sea, ¿por qué es el diablo así? ¿Sabes? Este, ¿por qué? No sé, si había, había ciertas cosas ahí. Y luego el personaje de, de Simón se me hace tan, así como que de repente es como que, qué, bájale, wey, que o sea, ¿sabes? Como que flojera este vato. Este... Um... Sí, de repente como muy pesado, muy, muy, una cosa como muy, de, de, no sé, como esa como que estoy esperando el milagro, ¿no? Así como, oh, qué flojera, ¿no? Y, y sí, como esta cosa de las representaciones también, este, de que el diablo o, o el, ajá, como dijiste, la tentación o ¿no? esta cosa mala, ¿por qué una mujer, no? Ten, no sé, cómo no sé, cómo esa, esa, esa, ese manejo como que sí me hizo también ruido, y lo que hice yo fue, tengo una amiga que es eh, rapera de acá de en Sanada, del Sausal, del área de Sausal, y ella se llama Fémina Fatal, este, igual las, las invito a que escuchen eh, su música, su trabajo es increíble, este, la pueden encontrar en Instagram, ahorita ella anda por acá, por, es, anda en Nueva York, le invitaron este, en varias actividades, entonces, y, y no es por nada, pero el trabajo de ella está, es algo bien, muy, muy fino, muy este, fino en el sentido de que está, está bien chingón, eh, porque también, eh, bueno, desde su perspectiva, ¿no? O sea, yo, lo que ella dice, yo no quiero ir como, porque a ella siempre le han dicho, ¿no? De que ¿por qué no tocas este tipo de música? Tu música ya está pasada, como que los beats que ella usa son como muy ochenteros, noventeros, de ese, de ese ¿no? Entonces, yo pero ¿por qué? O sea, yo voy a seguir lo que yo quiero, ¿no? Entonces, eh, utilizo una, una, un, unos diálogos, bueno, parte de, la, de una canción de, de ella, pero lo pongo como subtítulos no sé ahorita últimamente ya tengo rato como que con una cosa con los subtítulos no sé por qué es una cosa como como no sé cómo que agregarle y otra otra capa no con otras cosas que, que estoy trabajando también no sé por qué con los subtítulos entonces me, me, me y con texto no sé estoy, ando así como con, en, en ese en ese camino y y bueno, y puse, eh, es como si pues, estuviera un poco como rapeándole Silvia Pinal a Simón, ¿no? Así de que, hey, mijo, este, porque no sé por qué me ves como contrincante, si, sí, ¿no? O sea, si lo soy solamente yo, ¿no? Así. Entonces, eh, algo así dice la, la, la, esa parte de la canción, ¿no? Es como si lo estuviera rapeando ahí Silvia, ¿no? Y también como, yo sí soy súper, a mí me encanta Silvia Pinal, ¿no? Es como que uno de, de mis, así sueños guajiros era eso, no, Pero espero algún día bueno, hacer algo con Silvia Final, ¿no? O también con este Nirón Sevilla, ¿no? También ajá, me encanta. Eh, ya lo hice en otro proyecto también, la puse a, a, a bailar reggaetón, ¿no? Este, Entonces, eh, eh, también un poco, y también en la película de las víctimas de... Ay, se, las víctimas, se, se me olvidó, el, perdón, se me olvidó la, el, el título de la canción, pero... Perdón, de, de, de, del corto, ¿no? Este, digo, la película de Edmiron de, de Sevilla. Pero también es esto, como que empezar como... Este interés como a resignificar también, ¿no? Estos, este, estos tipos de personajes que aparecen en ciertas películas, ¿no? Y, y bueno, pues era un poco como la idea esa. Y también, en general, también era un poco como también traerla, eh, eh, situar eso en Tijuana y con cosas mías. O cosas como mis intereses. Este, eh, también por ejemplo esta cosa de, de Colosio, también se me hace, como que lo relacioné con, con él, ¿no? Con Simón, así como una cosa de hueva, una cosa que, que, que ahí está nomás dando vueltas, ¿no? Esta, esa, ese, ese evento, ¿no? Entonces, y que es pues, también uno de los tantos este, ahí este, eh, pendientes que tiene, ¿no? la, la política mexicana, ¿no? Entonces... Eh, y, y era un poco como traerlo a, acá, cosas que me llaman la atención, ¿no? Un poco, eh, también utilicé un material mío eh, de un DVD que me, que, me, que me hicieron el favor de, de grabar con unos señores que tienen... Haz cuenta que ese era primero un VHS, después mutó a un, a un, este, a un DVD pero era compilado de varias personas ¿no? que hicieron ese. Entonces o sea, eso es un DVD que tiene un montón así de cosas y así es como inicio ¿no? el, el corto con, con eso. ¿no? Son unos morros que están dentro de una cueva y está, pero bueno, todo esto es en audio, ¿no? Quizás oh, estamos en una cueva, no se mira el fondo y es como meterte ahí adentro, ¿no? Y, y esto de la re de reapropiación también es nuevo, también el mí. Pero, pero es algo con lo que, con lo que hago match, ¿no? <ríe> por decirlo así. Este, porque, no sé, es, es, es, es una invitación, es, es también como entrar en esa cueva, ¿no? Y no tiene fin, ¿no? no, no al menos yo no le veo fin. Me gusta también esto de, de que abre muchas preguntas, ¿no? este También el, te, te enseña mucho como la importancia del de, de, que tiene el archivo, ¿no? O sea... De, de también esta cosa de cuidar, empezar a cuidar tu material, el, el propio, pero también el, del que veas así como que mal acomodado, ahí tirado, pues ahora le vengas para acá, ¿no? Pero también es un poco eso, como cuidarlo, porque también es no sabes en qué momento puedes utilizarlo y también, este, pues también estás cuidando un, una parte de, de, de, pues sí, como que de la vida o de la situación, ¿no? Es, eh, es, es, es, es interesante. Bueno, a mí me, me, me, me gusta, me ha gustado muchísimo. Yo también soy un peligro cuando me agarro hablando. ¿eh? Pues qué gozadera. Creo que, no sé si quieran uh, que, que vayamos cerrando. Yo, no sé, ¿tienen alguna, alguna pregunta, alguna, algunas palabras para ir dándole cierre a esta plática? O quisieran seguir dialogando sobre algo. De repente me parecería chévere, pues, no sé si nos están viendo o no, o si esto es acá entre las tres, igual me parece una nota, pero pero me parecería chévere, claro, hay muchas personas que no lo han visto, uh -huh. eh, como que habláramos un poco de cuál fue la, la sensación eh, al ver la, la obra completa, que yo creo que para todos era como una sorpresa ver esas otras miradas como que les sorprendió, que les generó. Te, te escucho primero, Saba. <risa> no, dale tú. No, es que para mí es una, fue una explosión de, de, de emociones. Voy a voy a ser breve, concreta, porque porque me están me están llamando, pero eh, para mí fue una serie de encuentros y de experiencias meterme en, en múltiples universos que, que yo no vi, que yo no, que yo no hubiera transitado a pesar de que ahí, ahí se pone como de manifiesto la manera en la que cómo es que a partir de lo que somos y de nuestra percepción es que vemos las cosas, ¿no? y me encantó ver todos estos puntos de vista atravesados por por e incluso trabajando sobre la sobre el mismo en la misma escena con el toque diferente que tenía que ver con nuestra disciplina, ¿no? Entonces, para mí fue muy estimulante y y fue estar sorpresa, esta sorpresa, fue, fue, fue como golosinas audiovisuales, ¿no? o Estar como, fue una explosión de, de, de, de emociones y, de, y de, de sensaciones, texturas, encuentros sonoros, diálogos, revisitaciones, paisajes sonoros en los que me metían y me sacaban. Eh, un poco de historia, de la historia de de, de México, un poco de historias, de las historias de, de nuestra historia, de las historias atravesadas. Eh, eh, fue, fue un proceso que todavía sigo digiriendo porque creo que cada vez que lo vuelvo a ver, encuentro cosas nuevas y me sorprende mucho... Eh, eso que mencionabas eh, en la hora al principio, al principio mi crew era Silvia Pinal, eh, Buñuel y, y, y Gabriel Figueroa, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que soy, soy parte de un crew mucho más grande que somos nosotros, este, los, los creadores de esta, de esta nueva pieza y y, y se me hace fascinante ver que podemos seguir construyendo colaborativamente y me emociona el hecho de pensar a, a dónde podemos llegar con las futuras colaboraciones. Eh, y todavía no termino de de poder poner límites a, a los hallazgos que, que, que, que tengo cuando veo la película. Todavía me sigo emocionando mucho y me siguen estimulando mucho muchas imágenes, ¿no? Entonces, eh, eso, eh, en párrafo corto, porque si no, bueno, aquí les hablo de aquí para para, para de aquí para, para, para adelante, ya, ya, ya nadie me calla, ¿no? Pero es eso, o sea, siento que fue un crecimiento extraordinario y que fue una explosión, así me explotó el cerebro y pues estoy súper conmovida porque hay una capacidad de generar plasticidad este, impresionante. Es, es una belleza. Es una belleza. Sí, sí, es como poesía. Es un poema para mí, es un poema visual, ¿no? Este, con un sentido crítico también y con posturas muy bien marcadas y con personalidades, pero aún así se logra conectar. Se puede. Se puede se puede, se puede bailar juntos, aunque sean ritmos distintos, se encontró la forma de podernos hacer tan, bailar de una manera muy sutil. ¿Y ustedes, chicas? ¿Qué pasó, Laura? ya que a mí me sigue las escucho y siento que la experiencia continúa sí. la experiencia del crew y de seguir descubriendo en, en, esta, en este proyecto cosas, yo me voy con los golosinas audiovisuales porque creo que es la metáfora perfecta para la sensación de de haber visto por primera vez el proyecto era como que sigue que se, que se fue Fabuloso. Y me quedo con lo que decías ahora, Samay. Eh, dos cosas que creo que, que me, me atravesaron mucho: primero, lo de no hay límite, porque en efecto, o sea, yo, bueno, la reapropiación todavía es un mundo nuevo, pero con Simón del Desierto, yo dije, se pueden hacer mil cosas, y escucharte esa, esa afirmación fue como, ok, es, es eso, es que, es que no hay límite. Y, y dijiste otra cosa que, que siento que, que ha venido con, esta, con este furor de la reapropiación y que me llevo yo este proyecto, y es cuidar el archivo. Porque de hecho ha empezado a pasar de manera orgánica, como que grabo algo y digo, uy, lo voy a guardar, que no se te embolate, porque en algún momento esto va a ser una bomba. No es como ya de grabar por grabar, aunque sigue siendo, pero es como de, de, de guardarlo, de atesorarlo. Pues nada, yo estoy feliz de esta charla y de cada cosa que sale con Simón porque me sigue enseñando cosas. Sí, totalmente. Yo... Mira, esto se me pone piel chinita. Este... Yo también estoy muy contenta. También la primera vez que cuando, lo, cuando vi la película fue pues, así de pum, ¿no? También me explotó así la, la, la cabeza totalmente. Y como dices, era como que una tras otra, era como que, a ver, esto, ¿no? De qué sigue, qué sigue, oh, ¿qué, cómo lo hizo, ¿no? Eso está, está increíble. Eh, y sí, yo, yo con una de las cosas que me quedo es, sí, la, la reapropiación, creo que tiene que ver mucho con la, con la auto, auto-reapropiación, la. Ah, se me fue la palabra, perdón, es que me pongo como que un montón de, de ideas, ¿no? Este, lo, lo autorreferencial también, lo importante, ¿no? Que es uno también, la, la eh, y estarse cuestionando, ¿no? Este, no, pues, sí, no nada, no nada más ver el cine como una sola cosa, sino que eso, es un, es es, pues es, no hay límites, ¿no? Es, es, es eso, como tengas o no tengas dinero, se puede hacer. Eh, también ahí entra esto, ¿no? De estarse cuestionando qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, con qué, con, con cruz, sin cruz. Eh, como, si sí, vas, vas, vas, este, ¿cómo se dice? Desmem desmembrando todo, ¿no? Este, también lo que uno pensaba que era, la repropiación, también a lo próximo cuando ves algo dices, ah, oh, es que pues voy me falta o dices oh no lo había pensado así nunca no sabes este si sí, yo también eh, me, me, me apasiona muchísimo y es algo que, que yo le le con lo que yo le agradezco infinitamente a, a toda esta iniciativa de micha no con ultracinema porque si no nada más te hace cuestionarte de bueno de cuidar el archivo y de estarte pre pre preguntando acerca de, de, de las imágenes, ¿no? Este, ¿Cómo es que se generan? ¿Cómo es que mutan? ¿Cómo, ¿Qué onda ¿no? con, con las imágenes? El poder que tienen también. Y, y también lo, lo, lo importante que es también uno estarse reapropiando de, de las cosas, ¿no? Este, la libertad, ¿no? Que eso también provoca la... Sí, porque igual vas a un museo, no puedes tocar, vas a un cine, te dicen cómo es que tienes que ver la película, ¿no? Este, vas, vas, ¿qué haces una película? Y te dicen, no, es que así es, ¿no? Este, también un, un poco de, de, de hay, hay un libro, ¿no? De este, Bill Nichols, ¿no? Que dice que, que realmente que el, quien te dice que es el cine o que es un documental, eso pues son... No, no va más allá de lo que uno quiera, sino porque, por ejemplo, hay festivales, ¿no? Que te dicen, es que, sin, este, esta es la temática, esto es lo que se ve, esto, ¿no? Eh, y tener como esa posibilidad de derrumbar esas ideas también, este, está, es más interesante, es, es, la verdad que sí. Yo creo que con eso me quedo. Bueno, pues... Mucho, yo quiero agradecerles. Es muy interesante porque tampoco tenemos, es, es la primera vez que estamos como juntas en este diálogo. Sí. Y es como este encuentro también este, entre mujeres, entre creadoras, y ha sido muy estimulante. Yo quiero agradecerles mucho eh, sí. el, el esfuerzo de, de estar, de, de estar compartiendo. Estoy segura que esto lo van a, a ver posteriormente en, en la plataforma de Ultracinema, y pues. Quiero agradecerles, Laura, quiero agradecerte, Sama, este, Micha, Yadira, por, todos los, por todo el esfuerzo. A todos los que han sido parte de, de, de Simón, de, este, de este proyecto tan tan tan generoso, pues gracias. Los que estuvieron, los que, los que no pudieron estar y los que van a seguir sumándose posteriormente, pues... Eh, nada más eso, una gratitud infinita y pues yo creo que es el momento de despedirnos. Les envío un abrazo muy fuerte y pues eso. Muchas gracias a todos. Eh, no sé. ¡No! ¡No! ¡No! Y, otro ¡No! y bueno. Es que, como siempre, nuestra nuestra despedida pirata, ¿no? Si este, <risa> no, no, sino no es. Sí, <risa> vale. Gracias, abrazos, chicas. Gracias. Ay, besos. Ahora ya te estaré dando infierno. Bueno, también a ti, Sama, ya, los, ya les estaré contactando porque eso de Mexicali me suena. Tiene mucho, tiene mucho riesgo. Hay que conspirar. Oh, sí, sí, sí. sí, claro. sí. Entonces, este, Sama, también ahí ya podemos hacer algo...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 Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultra Cinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Commons y Post Internet Art.